Hola, ¿qué tal? En este vídeo y en el siguiente vamos a empezar a ver algunos de los detalles de cómo se implementan, cómo se llevan a la realidad todos los componentes lógicos que hemos estado utilizando y que vamos a utilizar durante el resto de, de la asignatura. En particular, estoy haciendo referencia a cómo se van a implementar los niveles lógicos que hemos visto, el 0 y el 1, cómo se van a representar, cómo se van a almacenar y cómo se van a, a, a construir o cómo están fabricadas las puertas lógicas que nosotros eh, utilizamos día a día. Si os acordáis, en el primer vídeo de este tema hablábamos un poco de la abstracción y del diseño en capas, de, de la solución de los problemas en capas, y vimos que por debajo de la capa principal que nosotros vamos a trabajar, que es la de las puertas lógicas y los sistemas, tantos combinacionales, como, eh, como secuenciales, pues estaba el mundo de la electrónica analógica y en particular de los transistores. ¿ok? Vale, entonces, nosotros tenemos que en nuestro mundo, en el mundo de nuestra asignatura, de los sistemas digitales, tenemos una serie de niveles lógicos que corresponden a dos valores, al 0 y al 1. Pero en, el, en, en la realidad, los computadores lo que, como trabajan o, o, o lo que utilizan para guardar información y para llevar a hacer cálculos, etcétera, son niveles de voltaje, ¿vale? Así que vamos a tener que establecer una correspondencia entre nuestro mundo y el mundo que hay por debajo. Tenemos que establecer una interficie entre, entre ambos eh, mundos, entre ambos niveles. Así que, por ejemplo, lo que podríamos decir es que, a nivel lógico, nosotros, los ceros, vendrán representados en el nivel físico, en el, en el, en el nivel que está por debajo, como un, una tensión de 0 voltios. Y por el contrario, podríamos decir, estos son ejemplos inventados, ¿vale? Eh, no tiene por qué ser así. El nivel lógico 1, el, el valor 1, vendría representado por 5 voltios, ¿ok? Vale, pero el mundo no es tan sencillo. A nuestro nivel, a nivel de sistemas combinacionales, eh, circuitos, nivel lógico, etcétera, sí que va a ser sencillo porque vamos a considerar que tenemos un 0 o tenemos un 1. Pero cuando bajamos al nivel físico no es tan sencillo como decir o tengo este valor de voltaje o tengo este otro valor de voltaje. Tenemos una gran dificultad para determinar o para construir elementos que sean capaces de tanto considerar como generar un voltaje exacto a un valor exacto sin pequeñas diferencias. Porque en el mundo real hay otros componentes como serían las interferencias, resistencias, campos magnéticos, etcétera que nos pueden generar pequeños cambios en, en nuestro valor de voltaje, ¿ok? Así que cuando bajamos a este nivel que está por debajo nuestra al nivel físico, realmente no nos basta con establecer una correspondencia uno a uno entre el valor lógico y el, el nivel físico, ¿vale? Y el, el valor de, de voltaje será necesario establecer ciertos rangos. Vuelvo a inventarme, por ejemplo, imaginaros ahora ya el nivel 0 ya no es solo para el voltio cero, para, la, para un voltaje cero, sino que, por ejemplo, estableceremos un margen entre cero y 0 y 0,5. Cualquier valor que nos encontremos ahí en medio, pues se considerará que es una lectura de un, un, un cero lógico. Y lo mismo para, para la parte de arriba, para la parte del de, al, nivel alto, el nivel lógico, el valor 1, de nivel lógico. Podríamos considerar a lo mejor pues, que está entre, si hacemos lecturas entre 4,5 y 5 voltios, pues eso podría ser un 1. Un Podríamos considerar que el 1 lo tenemos eh, representado por cualquier valor entre esos dos márgenes de voltaje, ¿ok? pero aún lo hacemos más complicado, vamos a tener distintos lugares, eh, vamos a tener salidas de unas puertas que van a, a estar conectadas con las entradas de otras puertas, una señal, un valor, uno lógico, un 1 lógico o un 0 lógico que se va a tener que transmitir por, por una línea de conexión, etc. Entonces, desde el momento que se genera un valor, que se escribe un valor, que una puerta da una salida, hasta que otra puerta lee esa salida, todo ese transporte o, o, o todo ese paso, de, todo ese envío de ese valor de voltaje a través de, de un conductor se puede ver alterado. Puede ser que haya una... Ya solo por la propia resistencia del conductor se va a producir una reducción del voltaje, pero bueno, puede haber acoplamientos con otros componentes cercanos o con otras líneas, también pueden actuar otros campos magnéticos, etc. Así que ya no solo va a ser necesario establecer un margen de, de, de permisividad para considerar si eso es un 0 o un 1 sino que estos márgenes no van a ser siempre los mismos. Vamos a tener que tener unos márgenes para establecer las salidas y otros márgenes para establecer las entradas. Y los márgenes de lectura de las entradas siempre van a tener que ser más amplios, más generosos que los de las salidas, porque durante el transporte de la señal, durante el transporte del valor de... Eh, en, en, en, en esa línea de conexión, ese valor de voltaje, puede verse afectado, entonces eh, ese ruido, ese ruido que generaríamos, ese ruido que se, eh, al cual se ve, por el cual se ve afectado nuestro voltaje, nos va a cambiar desde una salida de una puerta hasta la entrada de otra puerta y nos va a empeorar ese margen permitido por, por, para la, por, por el nivel físico, ¿vale? Así que, por ejemplo, vuelve a ser inventado, podríamos considerar que el 0, cuando es a la salida de un componente, está, o, o permitiríamos valores entre 0 y 0,25, pero a la llegada de, esa, de la entrada, la entrada de, de un componente, vamos a tener que permitir valores entre 0 y 0,8, el margen tiene que ser un poco más grande. Y lo mismo para la. Eh, para, las, eh, para el valor alto, a lo mejor a las salidas podríamos establecer que las salidas serán correctos si el valor de voltaje está entre el 4,5 y el 5 y para las entradas pues vamos a tener que aceptar valores de entrada entre 4 y 5 voltios. ¿okay? Ya veis que aquí se puede producir una degradación de, del valor entre la entrada y la salida, pero cuando veamos cómo se implementan las puertas lógicas ya veremos que este, esta degradación se soluciona y no no, no hay problema de que la conexión de distintas, a medida que vayamos conectando nuevas puertas, tengamos que aumentar cada vez más este margen, ¿vale? Porque si no ya sería, eh, sería una limitación muy grande y los circuitos vendrían, se tendría que limitar el nivel de puertas que se conectan, ¿ok? Así que todo esto visto de una forma más gráfica lo podríamos tener así. Esto correspondería a los niveles lógicos, a las salidas de los de los componentes, y estos serían los niveles lógicos a las entradas de los componentes. ¿ok? Lo que permitimos, o lo que está permitido, el valor que está permitido tener a la salida, el valor que está permitido, o que se debería permitir, tener a la entrada. Como os fijáis, los rangos, en, para, tanto para el valor alto como para el valor bajo, son más pequeños aquí, en, la, en las salidas, que en las entradas que son todo este rango de aquí la diferencia entre ambos casos es lo que se llama eh, eh, lo que se conoce con el nombre de noise margin de margen de, de ruido que simplemente es el valor mínimo permitido a la entrada y el valor mínimo permitido a la salida restados ¿vale? Y para el caso de los valores bajos, pues el valor máximo permitido a la entrada menos el valor máximo del valor bajo permitido a la, a la salida. ¿Veis? Sí. Los subíndices corresponden a O o I para el caso de output y input. Y el L y el H hacen referencia a estos índices al valor bajo, low, típicamente. O, o, o en una lógica positiva sería el 0, y el height o valor alto, que en una lógica positiva pues sería el, el 1. ¿vale? Así que, por ejemplo, V de IH es valor de entrada alto, V de IL es el valor de entrada bajo, V de OL es el valor de salida bajo y este es el valor el v o h sería el valor de salida alto, ¿ok? Así que cualquier valor de salida entre aquí y aquí sería un 1, entre aquí y aquí sería un 0 y a las entradas permitimos estos márgenes de error de forma que una lectura a la entrada que es de un valor que esté aquí, en este rango de aquí, será leído como un 1 y todo lo que esté leído aquí será leído como, como un 0, ¿ok? Fijaros uh, también que hay toda una zona aquí en medio, que es una zona que podríamos decir la zona prohibida. Y, claro, alguien podría pensar, quizás estamos dejando aquí una zona muy grande, ¿por qué no aprovechamos, por qué no aprovechamos y establecemos unos márgenes que sean de este tipo? Directamente así. ¿Vale? Que haya una frontera mínima entre el... VDIH, por ejemplo, y el VDIL. Claro, si, si lo hiciéramos de esta forma y nosotros tenemos un valor leído por aquí, más o menos, claro, si hubiese una pequeña interferencia mayor, un, un poco de ruido más, este valor fácilmente podría cambiar y pasar a, a, a, la, a la otra zona, a la zona del 1. Y nosotros, ese error no le detectaríamos, no habría forma de detectar ese error. Por eso es adecuado establecer esta zona prohibida, porque si alguna lectura cae fuera de, de, esto, de esta región, simplemente se sabe que hay un error, no, no, no sabemos exactamente qué ha pasado, pero al menos detectamos el error. Si este valor pas pasase de la zona del cero a la zona del 1 nosotros lo leeríamos como un 1 y no lo consideraríamos un error y no seríamos capaces de detectar ese error. Así que es importante también que existan estas zonas de, eh, zonas prohibidas para evitar eh, lecturas incorrectas que no se lleguen a detectar. ¿Ok? Vale, entonces estos valores eh, normal de... Aquí en esta tabla se recogen algunos ejemplos reales. Estos ya sí que son valores reales para distintas tecnologías. En los circuitos, pues normalmente eso vamos a encontrar o tecnología CMOS o tecnología TTL y dentro de cualquiera de estas tecnologías vamos a encontrar distintas familias. Las familias, pues también, una de las cosas que cambian entre familias son los voltajes que utilizan, ¿vale? Y los márgenes estos que, que hemos comentado. Así que, por ejemplo si estas son las características cómo calcularíamos el noise margin por ejemplo de los vamos a hacer el de los ttl 74 vale Esto es de aquí vamos a calcular el noise margin del 74 eh, ttl de esta familia pues el noise margin de la parte de arriba es decir este noise margin de aquí lo tendríamos restando el input eh, el input, el VIH, perdón, restando el VIH, restándole el, perdón, el VOH, restándole el VIH, es decir, 2,4 menos 2, es decir, es un margen de ruido de 0,4. ¿Cómo calcularíamos el margen de error bajo, es decir, este de aquí, el margen que tenemos? Este valor lo calcularíamos restando el de la, cogiendo el de la entrada y restándole el valor de, de la salida. Entonces tendríamos 0,8 de entrada VIL input low menos 0,4 el VOL el voltaje de bajo de la salida output low. ¿okay? Esto nos daría 0,4 voltios. En este caso, estos márgenes coinciden, pero no tienen por qué. Se pueden establecer márgenes distintos también. Este margen de el, N, el noise margin del valor alto y el noise margin del valor bajo no tendría por qué ser el mismo para una misma tecnología. ¿De acuerdo? Os dejo como ejercicio, si queréis vosotros ir... Eh, Haciendo eh, los otros ejemplos, simplemente es hacer restas siempre de los mismos valores. Estos dos para, para el margen del valor alto y estos dos para el margen del valor bajo. ¿okay? También es importante indicar, decir que tradicionalmente o a, a lo largo de la historia se han intentado establecer siempre o la tendencia ha sido ir reduciendo el voltaje. A medida que la tecnología ha sido eh, mejor y se ha conseguido precisar más o, o, o una necesidad menor de estos márgenes, de estos, de, de, estas, de estos rangos de valores, a medida que la tecnología ha mejorado y tiene, se, eh, se ven afectadas menos por el ruido, se ven, eh, tienen menos interferencias, men, menos influencia, de, menos resistencia, etc., pues a medida que esa tecnología ha ido mejorando, se han podido reducir estos valores tanto los márgenes como el valor máximo de tensión de voltaje al cual tenía que trabajar la tecnología para que no tuviese errores ¿Mm? a medida que había menos más, menos errores podíamos hacer más pequeño tanto esta zona como esta zona como la zona prohibida en los dos casos entonces podíamos reducir el voltaje superior pues la tendencia ha sido reducir ese voltaje, eso ha conllevado do un beneficio claro que es que, dado que el consumo depende del voltaje, al reducir el voltaje el consumo de los circuitos también ha disminuido. También ha sido necesario porque cada vez los transistores que son los componentes con los que están construidos las puertas lógicas, como veremos en el próximo vídeo, pues estos transistores cada vez al ser más pequeños no podían trabajar a unos voltajes tan grandes, entonces han tenido que irse reduciendo también los voltajes por, por estos motivos. ¿De acuerdo? Como acabamos de decir, la tendencia histórica ha sido que los transistores cada vez sean más pequeños. Esto se ha debido, es gracias a los avances en la construcción y eh, en, en el manejo de semiconductores. ¿Ok? que al fin y al cabo son de lo que están construidos los circuitos, los circuitos digitales, los sistemas digitales. Si os acordáis del primer vídeo de, de este tema, vimos que por debajo de las, de las puertas lógicas lo que teníamos era el mundo de la electrónica analógica, en particular están construidas con transistores, como veremos en el próximo vídeo, y los sistemas e informáticos se construyen con componentes lógicos que están basados o construidos en puertas lógicas. Si cada vez somos capaces de construir, si la tecnología, si los avances cada vez nos hacen posible construir transistores más pequeños, esto significará que en la misma cantidad o en el mismo tamaño de circuito vamos a poder meter un número mayor de puertas lógicas. Por tanto, vamos a poder tener un mayor número de componentes lógicos y vamos a tener la capacidad de almacenar más cantidad de información, de llevar a cabo más operaciones, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, el, los avances de la capacidad de computación, de la capacidad de los computadores, etcétera, van muy ligados a los avances tecnológicos en el tratamiento de semiconductores y en particular en el tamaño de los, de, de los integrados, ¿vale? En el tamaño de, a los cuales se escapan de eh, crear esos transistores que lo forman, ¿de acuerdo? En 1965 eh, eh, Gordon Moore ya hizo una predicción sobre a qué ritmo iban a ir creciendo o el número de transistores que se podían meter dentro de un circuito integrado, ¿vale? En ese año, él predijo, enunció uh, lo que luego se haya ido llamando la ley de Moore, aunque no sea una ley porque es simplemente basada en la, en la observación, pero bueno, predijo que se iba a producir un crecimiento o duplicar, mejor dicho, la cantidad de transistores que caben en un mismo... Eh, eh, tamaño de, de circuito integrado cada año, de forma anual. El paso de los años, a, a, lo que ha revelado es que estaba en lo cierto, hay un crecimiento muy rápido de, de, de, de esta cantidad de, de transistores que se pueden introducir dentro de un de un, de un mismo circuito, pero el ritmo no es que se doble cada año, sino que eh, la realidad ha dicho que cada dos años se ha ido duplicando. ¿ok? Y esto ha ocurrido hasta, hasta la fecha, o sea que fijaros el año en que lo predijo, así que por mucho que se equivocara en, en cada cuánto cambiaba, eh, fue un gran visionario de cómo iba a evolucionar la tecnología de los semiconductores y en particular cómo iban a evolucionar... Eh, los, los sistemas de computación, los ordenadores. Si os fijáis, a modo de gem, de, de curiosidad, aquí tenéis una, una gráfica, aunque veáis que la evolución es lineal, de esta gráfica, fijaros que la escala es logarítmica, ¿vale? Entonces, eh, esa, eh, eso, ese dato es importante porque el crecimiento no es lineal, sino que es exponencial. Y bueno, poco más. Eh, en el próximo vídeo lo que haremos será ver, rascar un poco más en ese mundo que hay por debajo de nuestro mundo ideal, de eh, lo que hay debajo de, de las puertas lógicas, de los niveles lógicos. Y lo que vamos a ver es cómo están construidas las puertas lógicas. ¿Ok? Bueno, pues nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.